¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Mira, si estás aquí viendo este video es porque vas a ver algo que se llama My Movie, un español. Una película mental. Aquí representa muchos de los sueños, mucho de lo que yo tengo aquí en mi oficina, muchas de las cosas que yo deseo, los objetivos que yo tengo, los he creado en una, en, en una película mental. Este es un concepto que viene de Joy Dispensa, donde de una u otra manera, por medio de imágenes movibles, por medio de videos, le estamos diciendo a nuestra mente qué es lo que queremos y de esa forma visualizamos, lo que estamos generando es una imagen mental y clara. Y conforme esto pasa, lo conforme esto ocurre, de una manera u otra estoy empezando a vivir ese momento futuro por medio de estas imágenes, estoy sintiendo estoy llevando a la mente subconsciente a sentir emoción, al verme yo viajando por el mundo, al verme con el carro que quiero, al ver mi familia al ver los eventos, al ver la gente al ver el dinero, al ver todas y cada una de las cosas, mi la invitación para ti usa esto como ejemplo, inspírate motívate, y motívate, créate el tuyo y míralo tres, cuatro, cinco veces al día, creo que puede servirte si lo ves muchas más veces, evidentemente te, te, te, te, te, te, te va a servir mucho más métele emoción, métele música que te Guste meter imágenes, no importa lo profesional que sea, se trata de empezar. Mi primer main movie no era así. Ahora cuento con un equipo de marketing que lo hace de una manera más profesional, pero antes no era así. Empieza el día de hoy, haz pequeñas imágenes que se muevan, fotos tuyas, y la clave de todo esto es llevar esa imagen mental clara a nuestro subconsciente. Te mando un fuerte abrazo, usa esta herramienta a tu favor y bueno, aquí estoy para ti. Te recuerdo que hoy es el mejor día de tu vídeo, te dejo mi main movie. que te haya gustado no tienes que esperar a que sea perfecto para hacerlo si no sabes cómo te voy a dar unas instrucciones lo primero haz una lista de las 50 cosas que deseas para los próximos 12 meses no tienes que esperar eh, no tienes que esperar a que sea enero no tienes que esperar a que sea principio de año puedes hacerlo el día de hoy haz una lista de las 50 cosas que tú deseas luego de eso evidentemente crea un mapa de sueños y con este mapa de sueños puedes empezar a extraer estas imágenes que has creado de este mapa de sueños con las 50 cosas que deseas quieres canela para los próximos 12 meses y pegarlas poco a poco en uno de estos programas gratuitos que hay de hacer videos o algo por el estilo y pegar las imágenes con una canción motivacional diariamente visualiza tu mapa de sueños si y luego ver tu mapa de sueños ponlo en el televisor, ponlo en el iPad, ponlo en el celular este video que te va a ayudar a cumplir cada uno de los sueños, lo que estamos viendo es reprogramando diciendo que nuestra mente subconsciente vaya a ese momento, a esa cuarta dimensión que es donde quiere empezar a vivir esas cosas de una u otra manera y atraer todo eso a este plano, a este plano físico te mando un fuerte abrazo, disfruta esto úsalo como herramienta y empieza a transformar tu vida, este es tu, este es tu momento, este es el instante, ese es el día Mando por el colas.